Que me propuse Y ni siquiera un cuarto de lo que he luchado Hoy yo puse el corazón Pero sin nadie que me impulse Y la verdad es que estoy harto de luchar sin resultados Solo déjalo si quieres Pero no te justifiques Las cosas son así Necesitas que alguien te explique Si es fácil lo que hago Te invito a que me repliques Que me importa un carajo Todo lo que me critiques Me perdí aún sabiendo que has no me dejaré caer en la actitud del conformismo Yo me mantendré de pie y me alejaré de ese espejismo Porque sé que el resultado ya nunca volverá a ser el mismo Tengo que demostrarme que sirvo para esto Necesito con urgencia ignorar cada pretexto culpa a todos para no demeritar lo que me ofrezco Aunque sé que tengo menos de lo que yo me merezco Y nada más, aquí no hay nada más Tengo que dejar de lloriquear y salir de las sábanas Ya no más, me grito que ya no puedo más Pero algo en mí se aferra a escribir otra página Gritando con el corazón, con ganas de que pegue mi canción Fracasos en el suelo, pero en mí sigo creyendo El trabajo duro es algo que terminé queriendo El conformismo me quitó las ganas para ir creciendo Pero aún me quedan fuerzas para seguir aprendiendo Ya dejé de quejarme, ya sé qué vi en mi rostro Ya sé que tengo que valorar cada logro Siempre fui de bronce y plata, pero hoy busco el oro Y no dejaré mi sueño por trabajar para el de otro Yo De corazón y en esta ocasión No me quedaré esperando Maté mis esperanzas con falsas ilusiones Porque sé que sin acciones no generaré Fortuna, para renunciar Tuve un millón de razones y para Continuar, tan solo tuve una Y nada más, aquí no hay nada más Tengo que dejar de llorar y salir De las sábanas, ya no más necesito que ya no puedo más Pero algo en mí se aferra a escribir otra Página, ah. gritando con el corazón